Buenos días, tardes o noches. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el hilo fusible. Sí, yo me hice esta batería hace tiempo, hace como unos 8 o 9 meses, y la hice con este alambre, que no es un alambre fusible, pero hace la misma función de un alambre fusible, es decir, que a cierta cantidad de corriente el alambre se funde para evitar una, una continua pa un continuo paso de la electricidad. Esta batería... Eh, la, la otra que me voy a hacer es exactamente la misma, solamente que con un encapsulado diferente Porque no me gusta que queden así, sobre, sí, por fuera los alambres Y la otra es más útil, es más fácil de manejar con ella, donde la voy a poner Entonces, yo en aquel momento hice pruebas con este alambre Creo que es más o menos de dónde lo saqué alambre Pero para estar seguro, tengo que hacer pruebas Podría usar de estos fusibles que hay también, que tienen unos terminales si uno termina de cada lado soldado, o bien así meten en, el, en el capsulado, estaré poniendo por ahí algunas imágenes de otro tipo de eso. O podría utilizar otro, pero el problema es que los que sean de 5 PEL de corriente máxima, que también pueden venir en este capsulado, pero para eso necesitaría algo así. Y no quiero tener mil cosas de esas en una batería. También podría usar, usar reamable, pero es lo mismo, no quiero usarla en la batería. Lo que voy a hacer ahora es que voy a probar. Tampoco quiero estar comprando mi hilo fusible. Es, es, tengo este alambre que es del que yo usé para hacer los hexágonos y lo que uso en el momento cuando son trialets programables si que los controladores son programables. Tengo este alambre que creo que fue este mismo que usé. Es decir, que le saqué el filamento para aquello que está allá. Este que es el que usé. T tengo que ver si es este. Y tengo este otro. Que este yo lo uso para la tira que son RGB, que son blanco, verde y rojo Creo que aquí si no se ve exactamente bien, vamos a buscarlo Ahí se ve, sí Que son esos Entonces ahora cogeré un pedazo, Si cortaré un pedazo más o menos como de ese tamaño de cada cable Creo que de ese no porque este es ese, aunque también necesitaré más así que lo voy a cortar como quiera Para lo que voy a hacer, cortaré un pedazo de cada cable y sacaré los filamentos como los tengo aquí suelto así, para poder ir usándolo. Y con esta, con esta fuente que, que da hasta unos 30 amperes de corriente a 12 v Y esto para regular a 5 amperes, que es lo que de salida, lo voy a poner directamente en corto. Y veo lo más rápido que se queme en el alambre. Porque mientras más rápido se queme, así sé que va a ser, es decir, punto de fusión de ese alambre. Es más rápido a ese voltaje, a ese amperaje. Así tengo por seguro de que no se va a dañar la celda, ni va a dañar otra celda que están a su, a, a su lado. Vuelvo ahora, voy a cortar los alambres para hacer la prueba. Es decir, creo que me puedo ir cortando. También obtuve este alambre en su momento, que no sé de la corriente máxima, no me recuerdo exactamente, cuál que soporta este. Este es un alambre más rígido, que es normalmente usado en... creo que este es un alambre 12. Que se está usando, y este es un alambre. Este es 22-24, este es 20. Este alambre, 20-22 es este, este 24-22, este, 24, este 22, y este es también 24. El que está aquí, entonces de te este voy a coger el azul que es el más común para pa abrirlo. De te este voy a coger el blanco que aquí no tengo blanco, también así lo distingo para abrirlo, y te este voy a coger el mismo negro. Para abrirlo Entonces Ya que Ah, también También se usa estos Estos Para ponerlo Los aga Agarrarlo Mejor dicho Los fusibles De De vidrio También hay fusibles cerámico Pero Esos son más Especiales uso y todo eso Entonces Voy a Separar todo esto Todo el El plástico Del filamento Y vuelvo Entonces Hemos vuelto Entonces Tengo que setearlo A lo que me interesa es el amperaje a 5 amperes El voltaje creo que no importa, así que también lo voy a acercar a un amper mejor por seguridad. Para que solamente 5 pasen por estos 5W en un momento. Entonces empezaremos con este alambre hacer la prueba. Tenemos un solo filamento Lo pondremos aquí. La meto, es muy fino Para agarrarse en... Tengo que ver cómo lo agarro Vuelvo ahora lo que lo agarro No me cuento tan, tanto para agarrarlo pero... así no se ve, ahí... A contra... así Con el reflejo de la lámpara Ah, cuánto dura ¿En que más hace, se pone rojo vivo Pero no se quema Se ve en la cámara ahí si se puso el rojo vivo, tengo 3 Ampel circulando. Se parece que un Ampel no es suficiente para. Vamos a subir a 5 5 volts para ver si se quema. Ahí, 5 Ampel se quema. Es decir, sí. también se, ya, ya, se, ya se había calentado. Vamos a apagar la salida para no tener problemas vamos a coger otro filamento para estar seguro y así, y probando hasta encontrar el filamento que mejor se puede usar sí, creo que no era ese que yo sé. el filamento es muy fino para agarrar entonces, para terminar no fue este alambre que yo usé, porque este alambre es 20 AWG Aquí lo tengo es una captura de pantalla que tengo que es este alambre. No fue este porque este dura más, este consume más de 5 papel para que, más se, como vieron, se pone el rojo vivo. Y el otro es este que es un 22. Aquí está, aquí también lo dice 22. Que es este a WG para y el otro también que este también es 22. Es decir, los filamentos de un, de un cable 22 Un filamento solo Puede aguantar Puede quemarse con 5 amperes, Pero vamos a ver al final aquí Con 2 amperes Lo soporta muy bien sin quemarse Durante un buen tiempo No se calienta mucho Está muy bien Creo que, lo que necesito es que pueda soportar 2 amperes, porque la celda me pueda mmm, Es decir, normalmente 2 amperes le descarga más Es decir, de una descarga constante A 2 amperes se puede descargar la celda Va a durar una sola hora y algo. Una hora y diez minutos creo que es duraría. O una hora y veinte. Pero está muy bien. Si lo soporta. No se calienta tanto el alambre. Está bien. Entonces se puede usar este alambre. Para eso. O este. Entonces no sé cuál usar. Porque creo que de este tengo más. Y me da cuatro filamentos. Y cuatro trozos. En vez de tres como este. Pero cualquier lado me, me, me, me valdría para la para usarlo como filamento, como oye filamento, como alambre fusible, que no es recomendable, que recomendarles ir comprar un alambre fusible de 5 amperes, pero es que casi no se encuentra y si lo encuentro se costaría como unos 30, 25 dólares, que me sale más barato, esto es un cable que yo uso a cada rato, pero un cable, lo uso como filamento, Claro, no, es, no tiene la, la, la, la facilidad y la seguridad que debería darte un alambre fusible. Pero en mi caso, me es útil y, me, y funciona para lo que necesito. Entonces, gracias por el video. Es un dato más que se puede usar el, los filamentos de un alambre. Para hacer para, como alambre fusible. Claro, si cumple con las condiciones y se, y se rompe lo tan rápido como es necesario. A cierta cantidad de, de amperaje. También podemos ver aquí. O solo pondré... No, eso es todo por el vídeo. Gracias y adiós. Y funciona muy bien.